¡Buenos días! Bienvenidos todos y todas eh, para esta eh, conferencia vamos a hacer algo un poquito diferente eh, si leyeron el título ya eh, han de saber que eh, algo raro va a pasar eh, y para esta semana quiero explorar eh, un poema de una de las monjas que eran discípulas directas del Buda. Escribió un poema eh, siete veces después de su momento de despertar. Y la, sus palabras nos llegan con la frescura del descubrimiento directo y también incorporan su reflexión sobre cómo llegó a este momento y qué quiere decir y um, los eh, los poemas que tenemos de las primeras discípulas del Buda eh, están coleccionadas en, coleccionados en Uh, un uh, texto que en este momento está siendo traducido al español um, desde una nueva traducción del original, uh, que, traducción al inglés. Y es esta traducción que estoy usando. Es una uh, traducción hecha por una persona que pasó su tiempo preparando el texto en diferentes comunidades de Mojas, Em, reflex, reflexionando eh, y, y, y traduciendo desde la experiencia. Y es una traducción sí fiel al original, pero con, eh, co, con cierta radicalidad. Y creo que eh, empezamos con el poema y después reflexionamos juntos sobre lo que nos está diciendo y es el poema de Sama, se llama Sama, se llamó Sama, y dice, Después de 25 años en el camino, había experimentado casi todo, menos paz. Cuando era joven, mi mamá me dijo, que conseguiría felicidad verdadera solo en el matrimonio. Recordando sus palabras todos estos años después, algo en mí empezó a temblar. Me rendí al temblor y me mostró todo el dolor que este pequeño corazón había conocido y como vidas incontables de búsqueda me había llevado por fin al momento presente con lo cual felizmente me casé. ¿Te imaginas Hemos estado viviendo juntos desde entonces, sin una sola discusión. Y en cierto sentido, yo siento que podría concluir la transmisión con este mismo poema pero solo con el motivo de, de quedarnos un rato más eh, dentro eh, de él, quizás volvemos a explorarlo y ver qué, qué quiere decir o qué podría quer decirnos ahora en nuestras vidas. Y en el primer párrafo está diciendo que durante su tiempo en el camino, había experimentado casi todo, menos paz. Y aquí, paz podemos tomar como, como eh, una quietud real y también paz se refiere a los logros del camino, donde vamos más allá de todas las causas internas de agitación y despertamos por completo. Y podemos, yo creo, ya desde ahí saber que el camino no se trata de estar como en un estado pacífico o, o ya no tener ninguna emoción o haber borrado las memorias dolorosas o haber salido de cualquier tema. Es una búsqueda activa de reflexión tremendamente profunda y ella dedicaba 25 años a estar practicando sin haber realmente aprendido a reposar establemente en este estado de, de quietud profunda y nos en ese poema nos lleva por las reflexiones que finalmente la, la hizo romper las ataduras y poder finalmente y plenamente despertar. Y empieza una reflexión que yo creo que, que no, nos habla muy directamente. Cuando era joven, mi mamá me dijo que conseguiría felicidad verdadera solo en el matrimonio. Y aquí, si actualizamos un poquito las palabras, podemos decir, solo en pareja. ¿Mm? Y este mensaje que recibimos, ¿no? no necesariamente nuestra mamá lo formula tan explícitamente, pero de cuántos ángulos, de cuántos cantos y películas y y anuncios, y libros, y conversaciones, y series, recibimos esta, esta interpretación del vacío que tenemos adentro, o de la insatisfacción, o del sufrimiento y ausencia de felicidad auténtica. Lo que nos dice es porque te falta te falta algo, y sobre todo te falta alguien, y esta, esta impresión tan profundamente codificada que tenemos de, de una carencia básica, que tal como somos, no es suficiente, no vamos a tener felicidad, necesitamos otra persona para llenar los huecos que tenemos para complementarnos o completarnos. ¿Mm? Y esta, esta interpretación de lo que uno necesita para estar bien en la vida es tan común que casi, casi no es cuestionable. ¿Mm? Y tal como confiamos en lo que nuestra mamá nos dice cuando somos jóvenes o niño, niñas, tal confiamos en este mensaje que fa nos falta algo ¿no? y la pareja es la, lo más común a veces ¿no? pensamos que lo que nos falta es ¿no? ir a la playa, ir a la ciudad, ¿no? estar en otro contexto, tener otra ¿no? adquisición, otra experiencia. Básicamente lo que hay no es, tiene que haber otra cosa más y diferente. ¿Mm? Y normalmente cuando nosotros recibimos esta mensa, estos mensajes ni realmente observamos qué nos están diciendo. Los aceptamos porque es parte de la realidad que hemos co construido tan integral que ni se nota. Y si sí, cuando nosotros miramos lo que tenemos adentro, una añoranza, una inquietud, no se nos ocurre que lo que una inquietud requiere para solucionarse es quietud. Si no, es otra cosa, otra persona. ¿Mm? Pero esta mujer, después de... Mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo trabajando en búsqueda, se pone a contemplar sobre esto. Y nos dice, recordando sus palabras, todos estos años después, algo en mí empezó a temblar. Y aquí hay una sensación de que si realmente miráramos con una mente enfocada, honesta, a estos mensajes, debemos de temblar, debemos de estremecer, debemos de, de, de, de sentir u, u, una profunda consternación. ¿Cómo es que yo he estado viviendo en esta realidad donde no soy suficiente? Necesito casarme, necesito ¿no? un hombre, necesito matrimonio, necesito alguien más. Tal como soy, insuficiente. Esto es el mensaje directo. Y una cosa que vemos en estos poemas es que toda la colección son poemas de mujeres. Y hay una equivalente colección de poemas de logros de los monjes, de hombres. Pero hay algo en la colección de mujeres distinto. Sus, de, sus momentos de despertar, sus reflexiones, están profundamente arraigadas en sus experiencias. ¿no? Y hacen mucha referencia a las experiencias muy comunes que tenemos que nos dicen te tienes que casar sola en la vida como esto no es no y aquí cuando decir que solo tendrás felicidad verdadera eh, solo en el matrimonio ahí no es solo un hombre que, que nos va a completar sino es todo el paquete ¿no? la familia la casa no, los hijos, es toda, no, todo, sí, todo el paquete y que milenios después apenas en ciertas clases sociales o ámbitos se empieza a contemplar que pues quizás una maje, mujer que no se casa, que no tiene hijos Quizás no es una vida patética. Quizás también podría ser una vida digna ¿no? milenios después ¿no? en la sociedad general. Pero en el caso de esta mujer, y no nos dice qué es lo que le hizo dar la espalda a este paquete y dedicar su vida a entrenarse en el camino del dharma, hacerse moja. Pero sus reflexiones son una invitación para nosotros de imaginar. No vamos a dar necesariamente la espalda a todo el paquete, sobre todo si ya compramos, construimos y vivimos dentro del paquete y el paquete depende de nosotros. Pero sí de mirarlo con ojos frescos con ojos que dejan de pensar que era necesario para la felicidad verdadera. Sobre todo si tenemos el paquete, y la verdad es que no hemos conseguido felicidad verdadera. Y normalmente nuestra interpretación, ¿por qué no tengo una felicidad verdadera teniendo el paquete? Es porque... No, el hombre no es el indicado para mí. Los hijos son muy problemáticos, no salieron como quisiera, ¿no? en todos sentidos. O no, ahora la casa no está pagada, la hipoteca no se puede. Como todos los detalles del paquete es el problema. Y si el po paquete estuviéramos, estuviera más integro, más fuerte, más conforme con lo ideal, entonces ahí sí tendría la felicidad verdadera, ¿no? Y este verso nos puede considerar que quizás la expectativa que este paquete es lo que nos va a brindar la sensación de poder quitar las inquietudes, ¿no? de sentirnos plenos, satisfechos. ¿no? Quizás esto es el problema. ¿no? Las expectativas y el modo de usar el paquete o intentar usar el paquete para quitar esta sensación de carencia o insuficiencia que tenemos. Y en este caso, siendo poema de mujer expresada para otras mujeres, también el mensaje en, en este discurso de es matrimonio donde uno, una mujer consigue felicidad verdadera, ahí también eh, Ahí entra una diferencia en lo que implica para una mujer creer que tener pareja ¿no? de casarse con un hombre no estamos en, en un mundo en este poema donde una mujer se puede casar con una mujer o un hombre con un hombre es hombre con mujer y, y, y mujer con hombre. ¿no? Cuando nosotros recibimos este mensaje como mujer, es diferente que el significado del mismo mensaje para un hombre. ¿Por qué? Porque con los roles de género que hemos construido, por esto tengo esto, porque supe que por lo mucho que iba a cuidar, iba a mover esta mano. Ok, tú quédate ahí. A ver si obedece. Um, para un hombre, cuando le dicen que necesita una mujer para ser completo, tenemos ecos de visiones de género donde la mujer viene a ayudar. Es quien apoya al hombre. ¿no? Y dentro de un matrimonio, si miramos la división, e incluso si queremos rechazar estos roles de género, están en el aire lo internalizamos de este modo opresor antes de llegar al momento en la vida de cuestionarlos ya los tenemos ahí adentro ¿No? cuando tenemos esta las ideas de roles de género entre hombre y mujer el hombre es quien va necesita matrimonio para poder tener hijos y, y poder continuar el nombre y el rol del hombre va a ser proveer ¿no? dar su nombre obviamente dar su, su vamos a hacer cortes es decir dna a la continuación de las generaciones el rol del hombre es de asegurar que esta totalidad tiene lo que necesita. Ser fuerte, tomar decisiones, ser proactiva, defender la familia frente a otras familias y otras amenazas. ¿No? Mientras la mujer está, está ahí para cuidar al hombre, para cuidar a los, a los niños, para atender el ámbito domicilio, doméstico. ¿No? La mujer viene como un complemento al hombre. ¿no? Y obviamente esto no es mi recomendación. Estoy describiendo un eco que tenemos ¿no? y que, que podemos observar en muchos comentarios, en muchas imágenes. La mujer tiene que agradar. ¿no? El hombre tiene que proveer. ¿no? Agradar no es su tarea. Y cuando tu lugar, sí, otra vez no, no es tan obediente. Su, el lugar, ¿cómo puedo actuar en roles de género con una sola mano? Esto es que voy a usar mi cabeza. Sí. La, el rol, sí, esto es muy difícil. ¿Por qué elegí esta tarea para hoy? No sé. Porque, justamente porque era... Un poema que, que leí esta semana y me, me, me inspiró profundamente y, y pues así. Y, y no supe qué género iba a ser tan central, pero viéndolo sí es central. Para una mujer el mensaje es que ¿no? la voluntad principal va a ser lo del hombre. Tú tienes que agradarlo para que te deja seguir estando y en muchos matrimonios incluyendo en esa época y, y, y hasta realmente recientemente legalmente era el hombre que se divorció el hombre puede decir no la mujer no, tuve, no ha tenido hasta bastante reciente en la historia el derecho legal de decir no, no. así que esta, esta configuración de la cual estamos intentando salir, pero seguimos arrastrando por lo menos en la imaginación y en lo, las ideas e imágenes, es que el hombre dispone y la mujer recibe y apoya a que tenga con qué disponer. ¿Está claro esto? Yo creo que no necesito realmente elaborar mucho. Muy pronto tenemos esta idea, ¿no? que quien tiene que estar bien para salir y actuar en el mundo es el hombre, el papá. no Y los demás tienen que asegurar que el papá está bien. ¿no? Y cuando tu planteamiento es que felicidad auténtica llegará cuando tienes matrimonio, pero tu rol es un rol secundario, es un rol de apoyo. Ya no estamos hablando de nada más llenar unos huecos o tener quien te apoya. ¿No? Quien tú eres viene de otro. Es una carencia m mucho más traumática. ¿no? Que un hombre... Pues solo le es mucho más difícil, ¿no? Pero una mujer no puede sola, está, es muy vulnerable, ¿no? socialmente y físicamente y económicamente. ¿no? Y dentro de este escenario que yo creo que es importante que reconozcamos, no hemos salido por completo de esto, quisiéramos, quizás, ¿no? pero no. Vemos todavía todos, todas las maneras en las que seguimos asumiendo esto. Que, ¿no? Y en, este, en la época de pandemia, ¿quién tiene que ¿no? suministrar los, la comida? ¿Quién tiene que asegurar que los niños Continúen con su educación. ¿Quién tiene que cuidar que todo fluya dentro de la casa, que ahora es todo un mundo para la familia, además de su propia carrera, ¿no? su propio bienestar? ¿Quién dentro de la familia tiene la responsabilidad de cuidar el bienestar de la mamá? ¿No? Y esto más o menos nos dice todo que no hay alguien en la familia que tiene muy claro que él o ella tiene que cuidar que mamá está bien ¿No? y vamos arrastrando este módulo, este modelo y con este modelo cuál es la enseñanza o la, el cuento que las mujeres vamos internalizando. ¿Te tu carencia es muy extrema. No, no es nada más, no necesitas complementar unas cuantas cosas. No, tú solo no podrás. ¿No? Y esto es muy interesante. Es de un lado psicológicamente devastador. De no sentir que contamos con todos lo, todo lo que se necesita para estar completas. ¿Mm? genera una sensación profunda de inseguridad y de falta de confianza porque lo que faltamos sí, es, es, es una parte muy importante de una totalidad ¿no? es la parte que toma decisiones es la parte que actúa es la parte que toma iniciativas es la parte que decide ¿Mm? y cuando vamos a moviendo en el mundo con esta sensación de tan profunda incompletitud, incompletez, carencia, mejor. Entonces generamos una, un continuo, ininterrumpido de dolor, de problemas, de complejidades. A la misma vez, tenemos esta orientación que en el Dharma, en el Budismo, es muy favorable que una orientación muy profunda de cuidar al otro, de, a, de estar atento a las necesidades de otros ¿no? y de estar abiertas a sentir que sí, esta tarea... Yo participo en esto, yo, yo tengo esta tarea, esta tarea es mía. Y este potencial, y yo a veces siento que en el budismo hay muchísimo enfases en el desarrollo de la empatía y la compasión porque era enseñado en, durante muchos de los siglos después del Buda por hombres, principalmente para hombres. Y si esta parte de, de que nazca una atención a las necesidades emocionales de otros y una sensación de querer cuidarlas, si es algo que, no, no digo que los hombres no son capaces ni lo hacen, solo que no forma parte de esta identidad de género que estamos incul, inculcando en ellos. Y por esto se requiere ¿no? un entrenamiento consciente para... para ¿no? para fortalecerlo, para desarrollar, activar y desarrollarlo. Mientras en la formación de género de una mujer es, es muy presente de cuidar, ¿no? cuidar los hermanos, cuidar la mamá, cuidar los abuelos, cuidar quien sea. ¿no? Y cuando eh, Sama nos dice me rendí al temblor y me mostró todo el dolor que este pequeño corazón había conocido. ¿Y qué está diciendo cuando dice que todo el dolor, todo el dolor se puede ver en la luz del temblor frente a darse cuenta que uno ha ido viviendo con una visión de carencia de uno mismo toda la vida. Y esta identidad de carencia que, que pode, puede que ya reconocemos en nosotros, puede que sentimos que no, pero una vez empezamos a detectando que hay algo en nosotros que sí se siente incompleto que los momentos de plenitud, que sería la experiencia de nosotros mismos como completos, plenos y llenos, estos momentos de plenitud son muy escasos. Y si estos momentos de plenitud son escasos, todos los momentos cuando no sentimos plenitud estamos experimentando alguna forma de carencia. Y ahora cuando pasamos a la visión filosófica del budismo, de quiénes somos y cómo existimos realmente, tenemos las enseñanzas sobre la interdependencia que nos indican que nosotros no existimos independientemente. Existimos y surgimos dependiendo de otros, pero no solo dependiendo, sino interdependientes. Impactando a otros y estando impactados, simultáneamente, mutuamente, siempre. Y con esta visión lo que nos está diciendo es que no somos inherentemente completos. No somos completos. Si yo estuviera, si yo fuera completa, no podré inhalar más oxígeno. Ni podré exhalar porque... Todo lo que tengo es lo que debo de tener y no debo de tener ni más ni menos. ¿Verdad? Pero nosotros estamos interactuando todo el tiempo. Ser vivo es estar interactuando todo el tiempo con el entorno. Con otros. Con lo que quizás en otra visión de lo que somos podríamos pensar que es ajeno a mí. Yo soy esto. La nube es ajena, ¿no? el viento es ajeno, la pantalla es ajena. Mientras en esta visión, esto está formando parte de nosotros todo el tiempo. Forma parte de nuestra experiencia del momento presente y estas experiencias nos moldean, nos cambian. Y estamos literalmente contribuyendo al entorno y e internalizando eh, lo que era supuestamente externo, continuamente. Así que ser completos no es cierto. Pero tampoco somos carentes realmente, finalmente. Porque, porque nuestro modo de existir no es incompleto en sí, porque no se trata de completo o incompleto, se trata de existir en intercambio, interdependientemente, interconectadamente. Cuando pensamos, yo debo de ser completa, sentirme completa, entonces quiere decir, no podré admitir una sola cosa más. Todo lo que tengo es lo que puede haber y no puede, no puede llegar nada más. Cuando llegamos a este momento que no puede llegar nada más, seremos muertos. Siempre llegan otras experiencias, otros momentos presentes, otra inhalación, otra idea, otra imagen. Y en este eh, modo de ni ser completos ni incompletos, ¿cómo nosotros podemos tener quietud? Y aquí lo que genera la inquietud es de sentir que yo debo de dejar salir de este estado de carencia y llegar a un estado de ser completos, completo, completa. Esto nunca va a llegar. Si llega, seremos muertos y no sabremos. La idea es de salir de este modelo, de comprendernos, y poder morar abierta, receptiva y dispuesta de ofrecernos. Es completamente otro modelo. Y después, Sama nos dice... Y ahí vemos que ella está repasando todo el dolor que su pequeño corazón había conocido. ¿Y por, por qué pequeño? Porque en este modelo el corazón es muy pequeño. Está ahí atrapado y requiere otras cosas para rodearlo y ahí será completa. No es expansivo. Y la interconexión, la visión de nosotros mismos, de nuestra naturaleza como interconectado, es infinitamente expansivo porque estamos conectados con todo. Todo. Literalmente, este momento que estamos viviendo está ligado con todo lo que está sucediendo en este momento. Debajo del mismo cielo o alrededor del mismo planeta, intercambiando el mismo aire, oxígeno, con las plantas, con los árboles, con otros seres también respirando. Las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida, ¿no? todo está contribuyendo a este momento para nosotros y para otros. El corazón en esta visión es infinitamente grande, aparca todo y todo cabe cuando nos conocemos a través de la interconexión. Cuando nos movemos en este modelo de seres aislados, independientes, queremos ser completos porque tenemos que ser independientes, ¿verdad? Bueno, para yo llegar a sentirme independiente, pues necesito estar ligado con otro ser independiente, pero ahí donde me va a completar. Y ahí empezamos... Todo el estrés y los conflictos. De quién queda consumido por quién. ¿no? ¿Quién queda absorto por quién? Y esto sí pasa en, en las relaciones de pareja. Porque no es ya convivir. No puede, este, yo creo que tengo un esguince y ni puedo jalar la tela. Es así de delicadito. Y con este modelo de sentirnos como dos, tener esta internalizada, yo soy uno y debo de ser completo, el otro es segundo y debe de ser completo, pero me carece, porque okay, lo que carezco voy a tener ahí, pero entonces, ¿no?, el otro tiene la misma idea y quién, ¿no?, quién posee al otro, ¿No? Y quién termina siendo un objeto, que tiene que insertarse en otro para ser completo. Pero esto, esto no es ser completo. Esto es estar consumido, consumida. ¿Mm? Dentro de todo este jaleo de, de, de relación de pareja, pero también de búsqueda de experiencias o cosas para llenarnos, tenemos toda una vida de dolor. Y ahí cuando eh, nos dice, y como vidas incontables de búsqueda, esto nos está diciendo que esta búsqueda has, se lleva a cabo en cada vida. La búsqueda de sentirme completo, pensando que completo es la idea porque ahora estoy carente, me, me carece algo. Como vidas incontables de búsqueda me había llevado por fin. Y esto es un momento importante de ver que toda esta búsqueda, si reflexionamos con ojos abiertos, si nos rendimos al temblor, si nos permitimos estar movidos y realmente ver qué implica que hayamos estado viviendo así, entonces sí llegamos al momento de realmente poder, des, poder salir del dilema. ¿No? Y cómo ella presenta su experiencia de salir de este dilema como vidas incontables de búsqueda me había llevado por fin al momento presente, con lo cual felizmente me casé. ¿Y qué, qué esto implica? Y esta es la tarea que quiero dejarles para esta semana, de estar contemplando... ¿Qué implicaría para ti casarte con el momento presente? ¿no? O vivir casada con el momento presente. ¿no? Y vivir el momento presente como si fuera tu pareja. Y tú eras su pareja. ¿no? ¿Y qué ideas esto nos puede dar de estar casado o casada con este mismo momento. Esto implica ¿no? lo que es el ideal en una relación de pareja, estar a la vez totalmente receptiva y totalmente dispuesta a ofrecerte. Ya no estar peleando con el momento presente tal como es. El momento presente cambiará, está cambiando. El momento presente está fresco en cada instante. Hay algo nuevo que descubrir, justamente como si cuando estamos enamorados y queremos conocer más y más y queremos ver más y queremos estar presente y queremos descubrir todo lo que hay. Una receptividad completa, una abertura completa. ¿no? Y es una abertura que quiere ser testigo, ¿no? hacer testimonio a lo que es y conocerlo, ligarse, estar ahí, ahí, ahí. ¿no? Pero ahora con el momento presente, con todo lo que el momento presente está manifestando. ¿Y cómo sería en un momento duro seguir casada al momento presente? Yo no, no rechazo lo que hay. Voy a trabajar con lo que hay. Voy a hacerme presente para el presente, una a uno, para, para ver y para interactuar. Sabiendo que nosotros estamos generando cada sucesivo momento presente también. ¿No? Cada momento que ahora es el futuro, depende de este momento presente. Tal como este momento presente está siendo moldeado, influenciado, impactado, generado por los momentos previos. Y nosotros... Si estamos completamente presentes al, al este mismo momento, estamos creando el futuro. Y cuando estamos viviendo conscientes, y esta visión básicamente implica, y se trata de vivir completamente consciente, dispuesta de estar consciente de lo que hay. Y si miramos... Esto es un gran reto para nosotros. Estamos continuamente rechazando el momento presente. Estamos continuamente rechazando la realidad. ¿No? ¿Dónde estamos? No queremos estar. Nos metemos en Netflix, nos metemos en YouTube, nos metemos en redes sociales buscando huir a otra realidad, otro momento. Estamos continuamente viviendo pensando que nuestra felicidad va a morar en algún momento o fase o experiencia futura. Cuando me jubilo, cuando se acaba esta fase, cuando no, las cosas son, regresan a la normalidad, cuando, cuando llega el fin de semana, cuando... Puedo salir de este problema. Ahí es donde voy a encontrar la felicidad verdadera. Aquí no. Así que mejor no estar aquí y enfocarme y intentar fantasearme o esperar este momento futuro. Que okay. Entre todos los momentos futuros que imaginamos, lo probable es que este no va a ser uno de los momentos futuros reales. Y aun si lo es, será un momento y habrá pasado. Y lo más probable es que con estos hábitos que hemos armado, cuando llegue este momento donde las condiciones son idóneas, ¿no? según nuestras expectativas para ser auténticamente felices, estaremos pensando en las tareas que tenemos que lograr o estaremos mirando una película ya se habrá pasado uh -huh. mientras cuando nosotros decidimos oh, mi pareja es el momento presente yo tengo que hacerme presente yo tengo que realmente ofrecerme y tengo que recibir lo que me está ofreciendo y dejar de estar luchando y esto no quiere decir una resignación, que voy a vivir pasiva a lo que sucede. Justamente viviendo plenamente el momento presente, estamos continuamente reorientando el futuro. Porque estamos realmente usando el momento presente, viendo lo que ofrece, atentos a las condiciones para ir generando más de las condiciones que queremos generar. Y si no estamos atentos al momento presente, todo lo que aspiramos generar en el mundo y todos nuestros esfuerzos por causas nobles o nuestro activismo, si no estamos en el momento presente, perdemos todas las oportunidades porque el único momento en que vamos a cambiar el futuro es el momento presente. No vamos a cambiar el futuro una vez el futuro está ahí. El pasado tampoco. Son, son cosas que se oyen medio raras porque son tan obvias, pero no vivimos de acuerdo con lo obvio. Así que casarnos con el momento presente. Darle al momento presente el, la misma atención cariñosa, curiosa atenta y también así receptiva como sabemos que tendríamos que dar a una pareja si realmente queremos que esta relación florezca y continúa y nos habla muy directamente y los, los poemas no son son realmente aseveraciones espontáneas y así se entiende. No son muy pulidas o no son, no son poemas que alguien ha editado, editado para todo queda justo. Tampoco son prosaicos. Son, es lo que sale espontáneamente cuando estás expresando desde dentro del, del, del asombro de lo que uno ha descubierto. Y ella dice, ¿te imaginas? Y cuando dice esto, es una invitación de, pues sí, imaginémoslo. ¿Cómo esto sería? ¿Te imaginas? ¿Tú crees? ¿Te imaginas qué? ¿Te imaginas? Hemos estado viviendo juntos desde entonces, sin una sola discusión. El momento presente tiene un lugar perfecto para nosotros. El momento presente se ha ajustado para acomodar nuestra presencia. ¿Mm? Miremos, este momento tiene lugar para nosotros. Está generando ¿no? las condiciones para nosotros estar aquí. ¿No? no se discute con nosotros. Esto no quiere decir que es siempre placentero. Pero tal como nosotros somos y estamos en este momento... El momento presente se cede y nos permite ser así. Si queremos cambiar estando atentas y abiertas a lo que hay, es cuando tenemos la oportunidad de cambiarlo. Pero no cuando estamos peleando, rechazando. Cuando estamos presentes y atentos. Y cuando nosotros imaginamos estos consejos de su mamá de eh, que conseguiría felicidad verdadera solo en el matrimonio, imaginando que se refería al matrimonio con el momento presente, ¿qué es que experimentamos cuando vivimos casados con el momento presente? Cuando en vez de pensar que va a ser una persona que nos completa, ¿no? que no es alguien o algo que nos hace falta, que carecemos, sino que es estar casado con el momento presente que nos va a llenar. Ahí estamos hablando de una, una experiencia auténtica de plenitud. Y yo, yo sé que quienes han ¿no? tenido momentos en la meditación de realmente morar en el momento presente, sab, saben que ahí hay la experiencia de plenitud. Cuando podemos estar en el momento presente, sabemos que se, se cae todo el anhelo de huir, de estar otro lugar. Podemos estar ahí y cuando estamos totalmente ahí, casados con este momento presente, ahí sí hay la plenitud, que no es estar completo y no necesitar ya más nada, ni sentirnos carentes que, que me falta algo. Y ahí morando en, este, en esta experiencia de... Poder realmente estar en el momento presente es ahí donde empezamos a despertar. Y quiero dejarles con esta tarea de, de casarte con el momento presente o por lo menos considerar como una buena pareja el momento presente y contemplar qué, qué implicaría realmente vivir así vivir este momento presente, así, no vivir toda la vida y, y es un matrimonio, así que tiene que ser perfecto en cada momento, sino en este momento presente, casarme, casarme con este momento. Y también quiero invitarles quienes como quisieran como explorar un poquito más, les quiero invitar a, a ir a las salas de meditación, y hacer las meditaciones colgadas ahí en la sala de calma mental. Son eh, meditaciones guiadas por Venerable Nampel, que ahora mismo está viviendo en retiro, cazando su mente con el momento presente lo más posible. Y son meditaciones guiadas que nos Llevan a, est, a esta experiencia de, de, de tomar contacto con el momento presente y aprender a mantenernos cada vez más tiempo ahí presentes. Y esta invitación es tanto para los casados, para los solteros y las solteras y casadas, eh, porque la... Esta idea de casarnos con el momento presente, aunque nació de una monja, eh, es una invitación que ella misma está haciendo de vivir sin una sola discusión con nuestra pareja inmediata, el momento presente. Gracias.